Así que seguimos con el próximo tema, señores. Arcángel dice que Kiko el Crazy tiene mucho tiempo esperando que su gente le den una oportunidad. El artista urbano Austin Santos, mejor conocido por su nombre artístico Arcángel, La Maravilla, dijo que República Dominicana debe darle el apoyo a sus propios artistas ya que aquí mejor le dan apoyo a los que son internacionales. Kiko tiene mucho tiempo esperando que su gente le diera la oportunidad y nunca le die, nunca se la dieron, dijo Alcángel. Vamos a escuchar. Kiko el Crazy no es un artista nuevo. Kiko el Crazy lleva mucho tiempo esperando que su propia gente le dé una oportunidad. Pero para mí me gustaba mucho más la música que él hacía antes, cuando nadie le hacía caso. Kiko El Crazy se tuvo que poner a hacerla lo que era casi a todo el mundo para que le hiciera caso. Kiko El Crazy es mi amigo personal, yo lo quiero mucho. Hablo con él por las mañanas, es un artista súper talentoso. Es que, que lástima tuvo que pasar por todo este proceso para que le hicieran caso. Ese es Kiko, Kiko es tremendo ser humano, es un hombre, es un varón eso es lo que importa. Aparte de un buen artista, la sociedad necesita buenos seres humanos. Y nos estamos olvidando de eso. Y hay que atacar eso porque ese tipo se merecía una oportunidad desde hace mucho tiempo. Y ustedes nunca se la dieron. Bienvenida a la República Dominicana. es Como que coño. Me molesto porque está, está de fin el talento que tiene. discúlpame. Es real lo que dice canje, señores. señores. Eh, eh, mucho tiempo Kiko El Crazy esperando una oportunidad. Eh. Recordemos que Kiko El Crazy no es de ahora. Mucha gente dice que vio el loco ahora y cree que, que, que él surgió ahora de repente. ¿no? Sí. Kiko El Crazy tiene una trayectoria, más de 10 años en la música con R&B, después tra música romántica, y ahora de, con, vino con su flow, con Caco Rosado, y se desacató, se pintó las uñas, la pámpara y ahora fue que pudo despegar. Pero Kiko El Crazy, una persona con mucho talento y conocedor sí. de la buena música. ¿eh? Ese es el problema, que no le damos apoyo a nuestros propios artistas. Hay gente que lo valora más, de otros países, sí. este género, y nosotros no. Tú sabes, tú sabes, antes de estar pegado, tú sabes cuando Kiko y Crisis se pegó. En el 2010, con un tema con Chelocha, fue que Kiko y Crisis se pegó. Y en el 2009-2010 fue que él se pegó. De ahí para allá. Fue dolor de cabeza para que el Crazy, mucha gente, eh, muchos intentos, cuando finalmente vino con su cuaco rosado, la pámpara, no, primero fue trucho, trucho, y, y, y con Rochi, ahora la pámpara, pero fue en 10 años, claro. que ya tú sabes, que de, de, de, porque lo de pinga es que cuando tú tienes una pegada, que todo el mundo te conoce, y de repente hace así, Frum te cae. 10 años sin pegar un pegundito. Así es. ¿eh? Y ahora está Tito, eh, Kiko, brillando como una estrella, ¿eh? vino de Miami, eh, estaba en, en Texas, Dallas. Allá en todos los Estados Unidos haciendo giras y este tipo de cosas. Por eso es de que momento. no apoyan desde cero a la persona cuando inicia. Por eso es que han criticado mucho y volví a los recados cuando hablamos de los premios sí. soberanos de acroarte Que está bien, sabemos a quién no le gustaba a Tower, a quién no le gustaba Bonnie en estos tiempos. Pero no le dan énf énfasis a los artistas de, de aquí. En esos premios todo el mundo loco, pero hay gente que lo cambiaba esperando que viniera Yandel. Esperando la presentación de My Tower y el Witter en la zona colonial. O sea, esperando cosas internacionales. Y yo de aquí, como que, este loco otra vez, yo, yo estoy harto de escucharlo. Pero que no, no hay énfasis en eso. Se parecen premios internacionales ¿eh? en vez de premios. Por eso fracasaron los premios soberanos, que hay que decirlo. Por eso fracasaron, por no hacer énfasis en lo criollo. El Cherry con Kiko El Crazy. Lo que estaba sonando Rochi. ahora. El mismo Lapi, Don Miguel Lo, la, no, el Marta, lo único o... que llamó la atención de que fueron las críticas, las mejores críticas que hicieron, fue el opening, que fue Chimbala junto a Bulín por el tema del juidero, que ah. se pegó muchísimo. Y el final, por la canción eh, de Bulín, que era para que mueva el Boom, y ahora eh, también lo reconocieron por la canción con Justin es la de Loco, sí. que también está pegada por TikTok. Entonces, es ahorita eso. Ahorita Kiko el creyente es reconocido en uno de los premios mundiales, de esos y premios que hacen, entonces viene aquí, Es ese es el ese problema. Entonces ahí sí. viene. Yo soy Kiko, no vengo. Ahí vienen en No vengo. De que sé yo quién. Rompiendo Así la pampa aquí con la fiebre. Entonces, ahorita es reconocido por un premio de internacional. Entonces, aquí viene y lo, con honores, lo reciben no, En todos los programas lo buscan. Y, y, no. y le háblanos, y cómo te sientes? Y qué orgullo que tú hayas recibido. Nos sentimos orgullosos. Ahora, papi. Ahora. Claro, ¿eh? Después de esto. Que lo, <risa> sí, porque, el, la, lo allá. Exacto. Si vienen aquí. Lo que dice Arcángel, que nosotros mismos como dominicanos... No nos apoyamos uno con no. otro. Por ejemplo, yo fui a Puerto Rico con Festival Brugal y, y Telemicro. Yo fui 2008-2009. Y hermano, y yo, nosotros íbamos por Malecón, en San Juan, escuchando a Don Omar. Yo dije, pues es Don Omar. ¿Y quién es el otro? No, eso es un talento nuevo. Y yo o saqué que graba con... O sea, no, aquí no aquí te está pegado, pegado. Graban con talento nuevo de barrio. Oye, bien. Claro. Ahora, dile tú al Alfa que grabe con, con, con Pinto. No, con, con, con nadie. ¿Qué no es eso? Y, y, con, y con este muchacho ya, ya te nombre en mi video ya a un grito de igual manera también de igual manera tú vas también a una emisora con un tema nuevo de, bueno de un dominicano no te apoyan no, te no ¿Te hay imitar? que darle hay que mojarle la mano ahora que venga un boricua no gratis gratis lo suena ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ellos saben que lo, lo, los artistas fuertes boricos pueden jalar ese chamaquito y de repente pegarlo. Aquí, ¿no? Aquí saben que si usted no hace su diligencia, el alfa no te va a jalar. El más bonito que tú cantes. Así ¿Eh? mismo, es. Eh? Aquí, aquí son duros los muchachos. Sí. ¡Duros! Y hay que hacer el saludo. Hace... ¿Tú sabes por qué? Porque ellos suben a puro pojones y a puro obstáculo. Sí. Yo soy promotor artístico y te puedo hablar de, de eso y lo como con todo esto urbano. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, es como tú dices, si tú no vas a un locutor, a ah, mira, una payola, toma, suéname. No te suena. Pero más y más, un boricua lo bajan de YouTube lo, lo pautan. Claro. Te pautan, claro, hermano. Claro. Eso es lo que ha está pasando aquí en, en, en, en nuestro pueblo, que aquí hay mucho talento. ¿eh? Y no lo apoyan. Ah, sí, claro. aquí, aquí hay un movimiento que tarde o temprano va a ser así y va a formar parte del, del movimiento urbano dominicano. Se vienen matando entre todos. Se vienen matando entre todos, pero eso es parte de la música. O porque allá... No. <risa> no, bro, hay mucho talento, <risa> Ay, mucho, mucho video, mucho, mucho video bueno que vienen para esta semana también. Mucho... Aquí hay muchos, a mí de aquí, a mí me gusta el este muchacho gusta de, de AI, Osiris. Yo creo que, que se llama Ey, Osiris, Me gusta. Sí. O sea, cuando es el, el la eh, la ley, yo me acuerdo que él hizo un freestyle, se dice, oye. en Instagram, que era la canción de que. Tú me dabas lo que quería de otras maneras. Fanática de Osiris, fanática gustó, sí. o sea, Dios atención, Dios atención, atención, atención, René Capellán mío. Exactamente. Sí, sí. ¿Cuál, cuál que otro? hacían cuál también cuál es, otro? esos versos en, en Instagram, lo hacían en un concurso. Dalindrin durísimo. Lindrín, o sea, no, el como que no te hace apoyo. Ese un tiene bastante talento. Y la música muy buena que yo me de todita ya. Es fanático. Porque eso, ahí, ay, ¿eh? yo sí. porque que se gusta. Y se ha dado a demostrar porque mucha gente lo sigue. Como no, no de No, internacional. No. Y, no. y esos videos que tú ves con esa calidad que lo tiene Y a pesar de todo, por, el, por la fama que ha ganado aquí, no se le sube a la cabeza. Porque tú lo ves, yo lo veo normal trabajando. Donde él trabaja en el, en el Yoma. Sí, pero trabaja normal, los muchachos. Normal, de aquí, pues normal, porque con todo su talento. Que no le, pon, no se le ve ese egocentrismo como que yo y me olvidé y que lo otro, ¿tú entiendes? Entonces, ese tipo de talento que quieren crecer, esas personas que saben, están capacitadas, están entrenadas, tienen un manejo, no lo ven, no lo apoyan. Cuando tú veas a Auxiria, allá en el Yoma, tú ibas a una foto. le vamos a tirar una foto. <risa> <risa> pues bien, eh, en mi hermanito, y. y... Y mi hermanita Camila, hace falta más apoyo. Sí. Más apoyo, porque, eh, como dice aquí el joven, el Pinto, eh, Kiko, eso es increíble. Yo veo entrevistas, incluso medios de comunicación como Univisión y Telemundo, detrás de él para entrevistarlo. O sea, es? y aquí, aquí no, aquí. Ah, mira, te, te ponen un pero. Te ponen un pero, por ejemplo, te lo digo porque yo sé lo que, te, lo que estoy diciendo. Normal, la pampa. Ajá, esa, entonces, entonces, da pena eso y vergüenza, como dice Pinto, que Kiko en Estados Unidos tiene que andar con tanta seguridad. Más, si me aquí, te pasa por el lado y nadie lo conoce. Así ¿Por qué? Porque no nos apoyamos uno con pero, otro. Pero yo creo que fue los otros días guayado y folora, que puse un muchacho que era igualito, Rabalejando alejando en la zona de la colonia, y la gente vuelta loca. Sí. La gente estaba loca. Ay, Dios sur, mío! Eso y eso, la gente. Era un truco, una, un libro. Es Ay, que tú, desde a ella, con eso, dejamos todo dicho. Mira, a mí Correcto. me dicen que, a mí me han dicho, y he tenido inconveniente, de que, que yo no soy humilde, porque, por ejemplo, yo he visto talentos de Hollywood, allá en la capital, y yo no, lo veía bastante por el lado, yo, bien, bueno, a Bindice por ejemplo. Ahora, ese, ese, ese sí es humilde, es muy humilde. Sí. Eh, también a, a El Capo, el Capo, con el del Capo? La, la serie. Uh -huh. eh, y me decían, a mí no me metiste fotos con ellos, y, ¿y por qué? Yo me he metido con la la abogada, que es aquí de San Francisco, y es una actriz buena nuestra. A, a los nuestros tenemos que apoyar. Exactamente. ¿Entiendes?